Suena el silbato. Comienza el deporte más emocionante del mundo. Liga Canaria Fútbol 7. El primero de mayo, sin lugar a dudas, es un día muy especial. Y también lo fue para la Liga en el lugar a lo que probablemente fue uno de los partidos más importantes del campeonato. Se respiraba ambiente de clásico. Una vez más, los vecinos se veían las caras. WM jugaría contra París. Dos equipos con una historia muy especial. Somos un cuadro de barrio, los dos cuadros de barrio, que nos conocimos de chico. Y tal, nos criamos juntos. Y ahora acá en la cancha hay rebelidad en este campeonato. La separación de los cuadros es, ¿cómo te puedo decir? Es un, somos los dos mismo cuadros del mismo barrio, diferente lugar, ellos son más atrás, nosotros un poco más adelante. Somos compañeros de chicos, pero acá dentro de la cancha es distinto. Acá dentro de la cancha es, hay que jugar más, hay que meter más huevo y es, una, es como un clásico lo tomamos nosotros. El favorito primero en la tabla y con 26 partidos invicto, iniciado con Gastón en el arco. La saga compartida entre Matías y Lucas, Pepo en el medio del campo, más adelante Matías con Diego y Darío en el ataque. Mientras que París comenzaba con Michel de golero, Nahuel y Sebastián en la defensa, el mediocampo con Emiliano, Santiago y Jonathan, y en el área rival completaba el ataque Jonathan. Se notaba que el partido no era uno más. La diferencia en la tabla era atroz, pero en la cancha estaba muy parejo. Comenzó el encuentro muy trabado en el mediocampo, con frustraciones para los dos equipos. El roce era evidente y las ganas de ambos resaltaban. WM se adelanta al marcador con una jugada de picardía, robándole la pelota al arquero rival. Pero el equipo que le hace homenaje al Liverpool con su camiseta, lo empata rápidamente y se tira a la ofensiva, obligando al campeón a defenderse. En el segundo tiempo la historia fue diferente. Algo pasó en la charla técnica del equipo invicto y el partido fue otro. Dominando claramente el juego, se fueron dos goles arriba, decretando un nuevo triunfo para este equipo que parece no tener rival mis amigos, mi familia, en la vida van a estar. La pasión que... El partido con intentos aislados de París, que con individualidades pudo generar varios balones parados, pero que fueron bien resueltos por la defensa rival. Sí, la verdad que partido difícil, es un clásico para nosotros. Eh, en el segundo tiempo tenemos muchos errores porque a mí me dolía el estómago y pidí cambio, otro jugador también porque no sé, le dolía el tobillo y tuvo que salir. Sí, es un clásico de barrio y bueno tres puntos más para, para sumar en la tabla. Nuestro objetivo ahora es permanecer en primera, llevar en octavo lugar porque si no, no manda para la vez. Cansa, el partido cansa ahí y vuelta a la cancha y... Y, no, y estuvo peleado. Después del empate estuvo peleado. Liga Canaria, fútbol 7 ¡Vamos!